A ver, ponga, ponga allí, a ver, derechos y obligaciones, derechos y obligaciones. Ya. Abajo. No, ahí mismo, siga, siga ahí, abajo de eso. Otra dimensión. Claro, otra dimensión. A ver, factor humano. Comportamiento humano. Abajo, otra dimensión. Ponga allí, proceso de aprendizaje. A ver, ¿qué dice usted? ¿Puede quedar ahí o no? Sí, doctor, yo acá le, le puedo agregar más, doctor, ¿no? Claro, y eso depende de usted. Si usted considera que algo no encaja, le cambia la dimensión. Claro, pero ya me está dando una idea, doctor, más o menos, qué cosa es lo que debo, cómo, cómo, puedo, cómo puedo hacer mis dimensiones para relacionar con el factor humano. Ya, a ver, vamos a la, a la otra. La dependiente Ajá. A ver, suba. A ver, causas principales de accidentes humanos. Entonces, a ver, fallas humanas. Eh, no. ¿Puede ser exceso de velocidad? ¿Cómo? ¿Exceso de velocidad? Ya, esas son fallas técnicas. Ah, ya, el factor falla humana. Entonces, claro, doctor, causas principales, ¿no? Hay fallas de... humanas ya. Hay fallas técnicas o mecánicas Fallas humanas Acá tendría que poner, doctor este, Fallas técnicas eh, Fallas mecánicas Mecánicas o técnicas Así les llaman Fallas, no tallas, fallas Ya A ver, otro puede ser negligencia e imprudencia. Creo que usted dijo negligencia e imprudencia. Sí. En todo caso, doctor, esto tendría que ir acá. ¿Hay sanciones penales? Sí, penales Póngalo. administrativas. Entonces le ponemos. No, pero decir. al chofer, al, sancio, al chofer se le sanciona. Sí, penal y administrativamente también, doctor. Ya, por eso le pregunto, usted lo que es el que lo sabe. Ya. ¿Y ahora qué opina usted? Sí, ya, ya más o menos, doctor. ¿no? Ahora, a partir de la variable dependiente, a partir de esa variable dependiente, usted tiene que hacer ahora su, sus problemas específicos, objetivos e hipótesis específicas. Y en este caso, ¿cuáles serían los indicadores? Ah, ese es otro trabajo. ¿Ven? Y estamos en la semana dos y recién usted va a buscar sus indicadores. A ver. Derechos y obligaciones sería uno. Suba derechos y obligaciones un poquito más arriba. Ya. A ver, indicadores. A ver, derechos. A ver. Derecho a la vida. Eso tienen que hacer ustedes, señores. Yo no puedo estar a cada rato haciendo sus indicadores. Eso ya lo hicimos al inicio. Otro. Eso. A ver, derecho a libre tránsito para relacionarlo al tema, ¿cierto? Sí. A ver, respeto al peatón, puede ser otro. A ver, ¿qué opina usted? ¿Puede quedar allí? Sí, doctor? Sí. Ya ahora bájelo a otra dimensión. No, no, pues todavía estamos arriba. Entonces Ahí. Ajá. Ya. Comportamiento humano, a ver. Comportamiento. comportamiento humano forma de conducir entonces doctor acá podría ser pericia pericia en la conducción no pues todavía no estamos en pericia estamos no. hablando de comportamiento forma de conducir claro, ¿cómo conduce el chofer? A ver, hay que relacionarlo al tema. ¿Cómo conduce? Tranquilo. ¿Ecuánime o en estado etílico? Claro. Por eso, los Había indicadores de, hay que relacionarlos forma, al tema. Forma de conducir. Claro. ¿Cómo conduce? ¿A excesiva velocidad? A ver, forma de conducir. Ya ese es uno. A ver comportamiento humano, forma de conducir. Sí. Estado ecuánime, ponle allí. A ver, otro. Nivel educativo. A ver, ¿qué dice? ¿Puede ser esos indicadores o no? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, pues. Uh -huh. Comportamiento. El, el proceso de aprendizaje? Porque muchos choferes son marqueados, abusivos, no tienen nivel educativo. Sí, doctor. Otros son educados, amables, responsables. A ver, ¿y qué pondría usted en proceso de aprendizaje? Porque para aprender a manejar hay un proceso de aprendizaje, ¿o no? Así es, doctor. Hay reglas. Dan sí. examen. Sí. A ver, proceso así? de aprendizaje, a ver. ¿Cumplimiento, un proceso de aprendizaje. ¿Cumplimiento a la ley de expedición de licencia de conducir? ¿Cómo? ¿Cumplimiento a la, al decreto supremo de expedición que expide la licencia de conducir? A a ver, ¿cómo se llama ese decreto? Se llama decreto, no, no decreto supremo 07. Ya pon, conocimiento del decreto supremo y complétalo. Porque tiene que conocer ese decreto, ¿cierto? Sí. Ya. En todo caso, doctor, acá en el proceso de aprendizaje puedo cocinar también lo que tiene que conocer las reglas de tránsito. Reglas, conocimiento de reglas de tránsito. ¿Tiene que conocer o no? Sí, doctor. Todo. Todo, pues. Dan, ¿Dan su examen, cierto? Sí. Ya. Ponle allí entonces. No, este. ¿Capacitación? Capacitación, pero previo a la capacitación, primero ¿qué hacen? El examen médico, ¿no? Ah, no, este. Luego viene el doctor. examen de manejo. No, en todo caso sería, doctor, de repente eh, el procedimiento para obtener la licencia de conducir. Ya, entonces con aprendizaje del proceso para obtener licencia de conducir. Porque es un aprendizaje, ¿cierto? Cierto, doctor. Si no aprenden, no aprueban, pues. Así es. Bueno, aunque ahora le, le cae su sencillo y, y le dan su licencia, pues. ¿O <risa> es, no? Es verdad, doctor, es verdad. ¿La verdad, pues? Es la verdad. Ya, a ver, ¿qué dices? ¿Pueden sí, quedar ahí tus indicadores o no? Sí, doctor, sí. Y yo Ven. voy a seguir agregando, doctor, con esta premisa. Ya tengo más o menos una idea. Y... Claro, o sea, tienes que relacionar tus... Dimensiones con tus indicadores. Sí, Los tienes que relacionar. Mm, ya. Ya, y a partir de eso ya puedes hacer todo tu trabajo. Ya estás atrasado. ¿eh? Sí, doctor. Es, es, es, es, es. Ya sí. eso, ya no, pues eso tienes que hacerlo de nuevo. Sí, tengo que hacerlo de nuevo. Ya, ya tienes que ponerte a trabajar. Ya. Sí, doctor, Yo para la semana lo voy a presentar el trabajo. Ya debe estar listo ya. Sí, doctor. Ya, con Doris, ¿cierto? Sí. Gracias doctor. Ya, muy bien. Deje de compartir por favor. Bien, Gracias, continuamos doctor. con Calderón. Calderón, ¿se encuentra? Doctor, buenas noches, pero yo lo tengo este, en WhatsApp, lo tengo con mi celular nomás doctor, no sé si se podrá compartir. ¿Alguien A ver, me puede en... entrar, compartir? Envíalo al grupo o al chat. Sí, ya lo envié al grupo, doctor. Al grupo. A ver, un momentito, a ver, voy a tratar de descargarlo ya. Un momentito. Muchas gracias, doctor. De nada, de nada. Ya, ese es. ¿Mique? ¿Mique Ramos? Sí, doctor. Muchas gracias. Ese es. Está bien. Ya, a ver. Ya ese es. Y aquí empezamos, ¿cierto? Sí, doctor. Correcto. correcto sí. Esto yo visto. Claro. Sí, doctor. Ya lo... Me dijo que... Ah, a ver, línea de investigación. ¿Derecho familiar? O sí, doctor. Complica. No, pregunto, ¿la línea de investigación qué es? ¿Derecho gestión pública? Eh, debe ser gestión pública, doctor. Creo, me ah, ahí. No, pues no, no creo, eh. doctor. usted ya debe saber. Sí, Hay no, y siempre se reitera cuál es la línea de investigación. Aquí lo corrige, ya, chequee bien con la información que usted tiene. Lo pongo de amarillo, ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias para poder corregirlo. Gracias. A ver, el nombre del proyecto ya está palabras clave línea de investigación ya y aquí este esquema porque está así y ese es el esquema antiguo no doctor tiene que ser claro, moderno claro, se tiene que adecuarlo ya así como mostró su compañero y lo mostré mira ve lo vuelvo lo vuelvo a mostrar por eso hay que estar atento señores hay que estar atento no puedo estar cada rato en lo mismo por favor a ver un momentito. Ahorita lo muestro, ya. Okay. observa o no? Uh -huh. Sí, doctor, sí lo estoy observando. Lo estoy tomando fotos, lo estoy tomando. Ya, foto. tómale, tómale, ya. A ver, ahí está, una toma y luego te doy la otra. ¿Me avisas? Ya, doctor, ya está ya. Ya llegó hasta metodología, ¿cierto? Sí, ahí seguimos avanzando. Sí. Listo, listo, ya. Ahí está, ahí acaba ya. Termínale de tomar. Ahí está. Ya, doctor. Gracias, doctor. Hasta ahí estamos bien. Ya, ¿ves? Ya. Por eso les digo siempre hay que estar atentos. Ya. Entonces, con esa toma, ahora le agregas. Solo hay algunos puntos que hay que agregar. Ajá. Por ejemplo, seguimos introducción con... ya no se enumera con uno. Uno va en planteamiento del problema. Ya, y allí veo que tienes uno, dos, tres, cuatro, todo está en romano. Mira, ve. ¿Qué pasó allí? ¿O es tu programa? ¿O tu máquina? ¿O sí, así y, lo has hecho? Mi máquina es doctor Tamar. Mira, pues. ve. Uno, dos, tres, todo está en romano, ve. No, en romano solo van los capítulos. El capítulo uno es ese. Ven, mira, ve. Y debe ir en romano. Allí es. Marco teórico es el 2. Así debe ser. Metodología es el 3. Pero mira, ve. Romano 1, 2, 3, 2. Hay que corregir eso ya. Sí, doctor. Ya, la matriz de consistencia, mira, ve. ¿Le falta o no? Sí, doctor. Ya compara los anexos, ya compara lo, las tomas y ordena allí. Ojo, que ya estamos en la final, ¿ah? ¿eh? Ya, ya en la descripción, a ver. Y aquí que no hay, hay que sacar, no hay que abusar de, de ¿cómo se llama? De, de mayúscula, ¿ya? Solo la mayúscula va a la primera letra. ¿ya? Y aquí ya les he dicho que entre párrafo y párrafo debe haber dos: despaciamiento. De eso lo tiene que ir corrigiendo ok doctor okay. ¿qué tipo de investigación es? es de pensión de alimentos y cálculos de. no, no, ¿qué tipo de investigación es? Oh, okay, okay. ¿Qué tipo es? es el... ¿De dónde salieron sus problemas específicos? Uh -huh. ¿Usted hizo su matriz de operacionalización? Lo no, salió de esto, los objetivos. Ya ve, mira, porque usted me pone aquí, influye. Y luego aquí me dice, la cuantificación de alimentos contempladas por el Poder Judicial, este, ¿se ajusta a la realidad del distrito? ¿Cuáles son las debilidades de los criterios del cálculo de la sentencia? Por eso, ¿qué tipo de investigación es? Ya hay, hay que observar allí su matriz de consistencia, no sé cómo la habrá hecho. Objetivo ya. general de, de escribir, de escribir, de escribir. Uh -huh. Pero acá los problemas específicos no me cuadran. Ya, doctor, es lo que entonces Ya, claro, por eso le digo, si ahí hizo su matriz, siempre les he dicho, primero hay que hacer su matriz. Una vez que determinamos la matriz, de allí lo más jalamos. Aquí en justificación tiene que citar a un autor. Para que le dé a peso. Okay, Por eso okay. de, deben estar atentos cuando se corrige. Mire, casi lo que corrijo es lo mismo. Ya, aquí yo no sé qué, qué justificación es. Yo no sé si la justificación es teórica, práctica, metodológica, si tiene relevancia, no sé. Cuando usted me cita a un autor, ese autor dice, la justificación es teórica, práctica, metodológica. Me cita otro autor, la justificación es de relevancia. No, es espacial, temporal, pero me lo tiene que poner. Alcance, dice. Aquí me pone que es cualitativo, descriptivo y correlacional. A ver, ¿por qué es cualitativo? Cualitativo. ¿Por qué? Porque por la investigación que se está haciendo, doctora, a varios en este, la población. Y usted dice descriptivo ya, está bien. Allí. Correlacional. Pero cuando es cualitativo, porque usted trabaja con documentos, con casuísticas. Ya hay, le estoy poniendo de amarillo, eso hay que corregirlo. En la metodología debe estar. El marco teórico no va ahí. Marco teórico, todo capítulo va en una nueva página. ¿Por qué me pones uno? A ver, ¿por qué va uno ahí? Voy a corregir eso, doctor. Lo voy a corregir, disculpe. Así no se les ha dado el modelo. ¿Ven? Todavía persisten. Se le dice, ah, ah, para eso se les envía un modelo. Ya, y son cinco, ¿no? ¿Son cinco antecedentes o no? Sí, doctor. ¿Y tiene cinco? No, doctor, me falta todavía, doctor. Ah, cinco antecedentes internacionales y cinco nacionales. Allí se lo estoy poniendo. Me falta todavía. Sí, doctor, me falta todavía. Ya, tiene que avanzar ya porque ya estamos en la parte final. Se lo vuelvo doctor, a enviar ya. Sí, doctor, por para, para corregirlo todo lo que me ha dicho. Muchas ¿Ahorita? gracias, doctor. Muchas gracias. Ahorita se lo envío, un momentito. ok. Ya, a ver, verifique si ya le llegó. ¿Le llegó? Sí, doctor, muchas gracias, muy agradecido, doctor. Muchas gracias. Ya, Mirza, ahora sí, ya, gracias. Bien, ahora sí te atiendo, Mirza. Ay, doctor, me va a jalar las orejas a mí también. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? No, porque que yo siempre les he dicho a ustedes, primero hagan su matriz o no. No, sí, sí, sí, sí. Siempre les eh, dicho, hagan su matriz para no, no tener problemas como el de su compañero. Ya. Si yo he estado cambiando algunas cosas, doctor, porque claro. cuando iba trabajando, iba viendo que algunas cosas no concordaban. Claro, sí lo puede ir cambiando, de eso se trata. Lo cambiando, lo cambiando. Pues, quiero que me lo, me lo vea, doctor, desde, los, desde la matriz. Claro, pero esos cambios deben estar también en su matriz. No, claro, es que yo cambié la matriz. Claro, y una no. vez que tiene su matriz, ese trabajo en la práctica debe estar en el desarrollo de su proyecto. Ya, doctor, eh, mi problema general, bueno, eh, la carátula, ¿le puedo mostrar primero mis matrices o voy a la carátula? Ya, a ver, a ver, su matriz, a ver, su matriz. Ok, mi matriz, mi matriz de consistencia. A ver, bueno. pero no lo corra, pues quiero ver. No. <risa> no veo nada. Ya, no, doctora, ahí va, doctora. Voy a un Ahí está, doctor. Ya, quiero ver el título. El título no lo ha cambiado, ¿cierto? No, no lo he cambiado. No lo he cambiado. Ya está. Ya, esa matriz quedó así como me lo muestra. Sí, pero no está igual como cuando lo trabajé con usted. Lo eh, cambié, eh, por ejemplo, eh, decía cómo afecta el vacío normativo y puse cómo influye. Porque en el transcurso de, de mi trabajo no, no, no iba, doctor, la, el tema de afectar, sino de incluir Entonces ya. lo cambié. Ya, no, lo la, cambié. Palabra la palabra afecta por incluir. porque no, no, cuando quería, cuando estaba trabajando, doctor, no, no encontraba la relación, no, no había sintaxis. O sea, no, no, no había la relación pero, con lo pero que sí, estaba eso, eso, sí lo, eso sí puede hacerlo. Ya, entonces lo cambié. Doctor, acá están las dimensiones, eh, los indicadores. Eso no, en algunas cosas he cambiado. Esto, Guillermito, tu audio, por favor. A ver, hay nomás, más, hay dos más, todavía no. no es. Bien. Pero, ¿por cada dimensión tienes un indicador? Por cada dimensión, sí, tengo un indicador. ¿Debo tener Entonces, más, doctor? No, es que, es que esos indicadores... Luego se convierten en preguntas y miran, ¿cuántas preguntas vas a tener? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Piensas tú que ocho preguntas es suficiente para hacer luego una tesis? No sé, doctor, no. Tiene que ser más porque en el claro. ejemplo te puso como dieciocho. Claro, yo no. sugerí tres dimensiones, mínimo. En cada variable. Y de cada dimensión, tres indicadores. Eso es lo que yo sugerí. Ok. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? A aumentar los indicadores. Ajá. Doctor, a estafas, ejemplo, a pero, vulneración, eh, al código, aumentar. Está bien, doctor. Pero en indicadores, por ejemplo, en estafas pongo eh, defensa de los derechos humanos. ¿Qué otra cosa más podría colocar? Ver, ¿Qué es una estafa? <risa> Un engaño. Un engaño. Una vulneración ¿Puedes? al derecho. Ajá, ahí está. Usted lo ha dicho. Pero abajo, dentro de mis dimensiones, también está la vulneración de los derechos. Lo tengo como dimensión. No lo podría poner como indicador. O Pero como... lo primero que dijo, ¿qué fue? Un engaño. Un engaño, mentira. ¿Es atentar contra la fe pública? Sí, claro. ¿Puede poner fe pública o no? ¿Atentar contra la fe pública o fe pública, doctor? Fe pública o atentar contra la fe pública? A ver... Luego lo vamos ordenando. A ver, ¿qué dice usted? ¿Queda o no queda? Sí, queda, doctor. ¿Ve? ¿Se da cuenta? En la práctica, mira cómo sale. A ver, ¿qué más podemos poner? ¿La estafa tiene sentencia? ¿Es un delito? Sí, ¿Es, ¿Es una un delito. falta? Es un delito. Ya. ¿Está que ¿Es, es un certificado? Sí. Póngalo, pues delito no? delito que tipificado en el código penal o delito claro tipificado en el código penal Ajá. Porque... a ver qué dice ahora usted está mejor doctor se da cuenta ¿Ve? Ajá. Usted es el especialista mira cómo conversando sale a ver ahora bájelo porque ahora usted se puede confundir baje la dimensión Ya, ahí, ¿sí o no? Sí, doctor. Ya, ahora tiene usted más que un derecho. Ya. Déjelo allí. Ya. ¿Qué otro indicador podemos poner? Eh, no, pero si me dice que son tres por cada dimensión, ya estaría en vulneración de derechos. Yo he puesto derechos fundamentales. Ya, no, está bien. ¿Estamos ahí en la segunda dimensión? Por Ay, eso sí, está no? Claro, estamos en la segunda dimensión. ¿Qué uh -huh. otro indicador podemos este, poner? Eh... A ver, el vacío normativo en la, en la obligatoriedad de la inscripción de la escritura pública en la provincia constitucional de Cayo derechos fundamentales. A ver, ¿qué pasa cuando suceden estos casos de escritura? A ver, usted acude a una notaría en ya. forma voluntaria, ¿cierto? Sí, doctor. Claro, porque usted acude porque tiene fe pública o no. Si sí, entonces volvería a colocar la fe pública que no, está ya, en... No, no, ya no, porque ya la puso arriba. No, no. pero ¿qué otro este, derecho se vulnera? ¿Puede ser la vulneración al derecho del, del usuario, el usuario público? ¿Vulneración al derecho del usuario público? ¿O no? Sí, doctor. A ver, usted es el especialista, yo no. ¿eh? Yo solo le consulto y sugiero. ¿Se está vulnerando un derecho o no? Sí, en realidad se vulneran varios, pero sí. Ya, ve. ¿Qué más? A ver, converse, converse. Doctor, ¿existe derecho? ¿Existe derecho del usuario público? ¿Así con todo A eso ver, Del usuario. ¿El usuario público existe o no existe? Yo no, no, no creo que no. Tal vez del usuario. derecho de los administrados. Ah, ok. Ah, ve, se da cuenta, por eso le digo converse. Por eso, por eso quiero cuenta. usted, doctor. Por eso conversamos. Claro. Con ¿ves? Vulneración de, al derecho de los administrados. ¿Quedó o no quedó? Quedó, doctor. Ahí está, pues ya ves cómo dice que no. <risa> con usted todo se hace tan sencillo, doctor. <risa> Así pues, pero después me duele la cabeza. <risa> <risa> doctor, y en el código civil, en indicadores, puse constitución política del Perú. A ver, ¿cómo se relaciona el Código Civil con la Constitución Política del Perú? Porque el Código Civil tiene que defender los derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Perú. Ya, pero los la Constitución Política es no, muy genérica, ¿o no? El Código Sustantivo tiene que, tiene, que, eh, tiene que proteger. Ya, pero ¿hay algún artículo especial del Código Civil? o de, Perdón, ¿de la Constitución? Eh... Sí, pero no lo la tengo a la mano. ¿Derecho a la propiedad? Exacto. Ahí está. Y justo, justo. lo mismo. En la Ahí de... está. ¿Se da cuenta? Porque si usted pone Constitución Política, ¿no le parece que es muy genérico? Ya, entonces pongo... Mirta, ¿cómo dijiste? Derecho a la propiedad. Eh... ¿Te das cuenta? Ya, y del derecho a la propiedad hablo ya dentro del desarrollo de mi tema. Claro, a ver, ¿qué más podemos poner? ¿Qué más dice el, de, el, Código Civil? Eh, el Código Civil? El Código Civil eh, sanciona. ¿Sanciona qué? La, la, la falta... Ya. Eh, la vulneración del derecho nuevamente volvemos a, a, a lo de arriba ya ya pero dejemos no que ya estamos arriba ya o ya lo de arriba lo dejamos pero qué le podemos poner ahí a ver, derecho a la propiedad ya salió uno uh -huh. ya qué más podemos poner qué dice el código civil el código civil reconoce los títulos las propiedades título para la inscripción, ¿Título se conoce? Claro. ¿Título para la inscripción doctor Está Ajá. en el 2010. Entonces. inscripción de títulos? ¿O no? Sí, doctor. ¿Ve? De eso se trata, se da cuenta. Las dimensiones tienen que estar relacionadas con sus indicadores. Uh -huh. A ver, a mí me da fiebre. Estoy frente a ustedes. ¿Cómo se da cuenta a usted que yo estoy con fiebre? A ver. Porque usted se comienza a sentir mal. Mi gesto, o ¿no? Claro, también. La expresión de mi rostro. Sí. De repente mi voz. ¿No? ¿Se da cuenta? Uh -huh. Eso es un indicador. Que, que no estoy bien, pues. Ya.